Nosotros estamos aquí buscando ayuda en la gobernación para poner una denuncia de una problemática que tenemos en la comunidad que nos está afectando demasiado. ¿En qué comunidad? La comunidad de Matalario. ¿Y cuál es la situación? Eh, una fosa común que se está elaborando para depositar los cedros contaminados que probablemente se encuentren en la zona porque por el momento no se ha encontrado ninguno. Entonces, ¿para qué ellos están haciendo esa cosa? Eh, la idea que nos, o sea, eh, lo que nos comunica eh, el Ministerio de Agricultura es que para enterrar los sedos contaminados, que se van a sacrificar. Entonces, ustedes como comunidad, lo ponemos, sí? nos ponemos rotundamente porque en sí entendemos que la ubicación no es la adecuada, está a menos de 300 metros del río, está frente a una vivienda. De, de una persona de nuestra comunidad y también eh, ese lugar no fue ubicado por un personal de salud de salud pública que debería ubicarlo ni de medio ambiente simplemente un señor fue ubicó ahí y dijo que hay es que vaya y lo están por hacer algo. ¿Cuáles son los pasos que te han dado como comunidad para evitar esto? Nosotros no hemos ido a medio ambiente, nosotros fuimos al Ministerio de Salud de, de Agricultura pero no, no en medio ambiente hay una señora que nos atendió muy decentemente Ahora bien, sí. nuestra denuncia no, no ha sido escuchada, porque por allá ellos no se han presentado, no han presentado ninguna oposición, aunque está a menos de 300 metros de río. ¿No han ido a evaluar la gente de, de, de salud pública sí. por allá, ni, eh, ni no, medio ambiente no le, tampoco. Han, no le han tocado la puerta a la comunidad. Con nosotros ellos no nos han comunicado. Ve, mira, estamos aquí en la gobernación, eh, tratamos de denunciar con la gobernadora para que nos ayude, porque ellos no, no, no nos ponen caso.